¿Aquello? Ya, ¿Ya está grabando? ¿Ya está grabando allí? Otra pregunta, lo del lo he Si os no ha salido todo, o alguno que pensáis que haya salido con la política, lo he para hacer la Vale, voy a darle a la cámara un segundo.